Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Hoy tenemos este nuevo Panzer 4H Anku o Hanku o Hankou o, Ancou, o como quieras decirle. Básicamente es el Panzer 4H de las chicas, de las señoritas The Girls' Un Panzer. Y qué podemos decir como característica de este vehículo? Bueno, podemos decirle entonces que es exactamente el mismo que este Panzer eh, 4H, pero con el cañón exactamente este, con el L48, ¿bien? con el 40L48 eh, es exactamente eh, el mismo cañón. Sí, este es el Panzer 4H y este es el Hanku. bien. Fíjense que son eh, totalmente bastante, bastante parecidos. Tal vez cambie un poquito de la parte frontal. Pero es estética pura y exclusivamente. Después, en lo que tiene que ver con el tanque, yo le puse las cal una calcomanía que te viene. Eh, ahí como para que puedas ponerle ahí que dice Panzer Bor no sé qué. Así que, son bastante parecidos, la verdad, sinceramente lo digo. Este es el Hanku. Lo que tiene de, de, de, de raro esto es básicamente que tiene a las señoritas de Gerson Panzer. Y eh, mío Nishizumi, Hana Isuzu, es, es una marca Isuzu. Eh, Yukari, Akiyama Mako, Reisei Y Saori, Takebe ¿Bien? Bueno eh, ¿Qué podemos decir del vehículo en sí? Bueno, como les decía, es igual que el Panzer 4 H de línea Con el cañón del KWK de 75 milímetros El L48K ¿okay? Y tenemos un daño promedio para aquellos que no lo, no lo tengan Al de línea tiene un daño promedio de 110, una penetración de 110 con munición estándar y 158, sí, exactamente. Una velocidad de salida del proyectil de 790 de munición estándar, como decíamos, con 110 y pega 110 también. El daño es 110 con APCR, la munición perforante de compuesto rígido. Penetración promedio de 158 y la velocidad del proyectil es de 988 metros por segundo. Por último tenemos... Una munición alto explosivo eh, que estaría pegando unos 175, supuestamente como, como high roll, digámoslo así, porque en realidad no, no es que no, si sacas esto, no sé, la verdad que te, te mereces que te regalemos entre todos los suscriptores del canal que te demos, no sé, de, dinero en PayPal, porque es imposible. Básicamente, penetración promedio 38 velocidad de proyectil 790 radio explosión 1.06 la verdad que no recomiendo para nada que usen esta munición porque con 38 es que si capaz que a un Tier 1 que no vas a verlo nunca en tu vida eh, le, le, le sacas 90 de daño bien eh, yo lo equipé con la barra de carga por supuesto siempre tenemos que reducir lo que es el tiempo de la recarga del vehículo otra forma de reducir ese tiempo es con la ventilación mejorada y por último eh, le puse las ópticas ¿Por qué le puse las ópticas? Bueno, porque este tanque está prácticamente... No te voy a decir que es ciego, pero tiene cataratas ¿Entendés? O sea... Si le sacamos la comedilla... Eh, vamos a ponerle matafuego, por ejemplo Fíjense que estás viendo unos 420 Inclusive con las ópticas puestas, ¿bien? Entonces... La idea es tratar de llegar lo más que se pueda rasguñando esos 4,45 metros que deberían ser los ideales, ¿no? Por lo menos para salir a el campo de batalla. Um, ¿Qué más? Después, um, lo que tiene que ver con la recarga. 3,17 Menos 10 de depresión de cañón Está muy bien Hay que usar esa depresión Y tratar de mostrar solamente la parte de arriba La torretita nada más eh, Pensá que una vez que te pegan Te va a entrar prácticamente todo eh, Es un tanque bastante blandete Puede que rebotes algún tirillo Si estás en una posición similar a esta Si estás eh, bien ubicado y demás Pero probablemente te entre prácticamente todos los tiros salvo que los tires 4 te tiren y tengas algunas, un poquito de suerte y demás, pero no, no te confíes, a lo que voy es eso, no te confíes del blindaje eh, del vehículo porque no, no corresponde. Velocidad de apuntamiento, 2.02 la verdad que está aceptablemente bien esperen que le voy a sacar esto eh, así lo pueden ver real bien, o sea, lo que, lo que trae así pelado 3.3, 2.11 2,2. Eh, 11 la velocidad de apuntamiento 0.36 la dispersión Un DPM de 1.999 Que para ser un Tier 5 No está mal El Panzer 3 eh, Aufk Modelo K, tiene 1.999 El T4 es cuidado Vamos a separar en los medianos, vamos a dejar solamente los medianos Tiene eh, Prácticamente lo mismo Bueno, el Black Prince eh, Tiene 2.300 El Valiant tiene un poquito Menos 1.639 el PZ-T25 tiene un poquito menos. Y el M4 Improve, por ejemplo, tiene 2042. Pero están, fíjate que están todos por ahí. Pero se compensa. Algunos tienen menos penetración, pero recargan más rápido. Otros recargan más lento, pero pegan más. Bueno. En líneas generales, es un cañón promedio de cualquier TR-5. aprox Bien. Aquí sí que estamos un poquito por debajo. Si bien es el mismo eh, HP o los mismos puntos de vida que el Panzer modelo H. 630, fíjate. Que tenemos exactamente los mismos puntos de vida. Para mí acá se queda un poquito desfasado. Eh, porque la mayoría de los tanques tienen un poquito más. Fíjate, 800. Eh, 800. El Chino Kai. Bueno, el Chino Kai también de la vieja escuela se quedó. 630. 800. El Mega Team 630 también. También se han quedado. Son tanques que... Recuerden que a los vehículos de tierras bajos le han subido un poquito la, la vida. ¿Ves? 790. Pero se han olvidado de algunos que han quedado ahí en el olvido, ¿ven? Por ejemplo, 630. Hoy en día, pensá que, que comparado al que estábamos diciendo recién, el modelo acá, que tiene 790, te puedes bancar un tiro y hasta dos tiros más. Dos tiros más, bancarte es un montón en tierra en baja, ¿no? Porque las recargas son bastante cortas y tener esos puntitos de vida te van a venir bastante, bastante bien. Fíjate que acá tenés. 800, tenés una diferencia casi de 200 puntos de vida Un 15% más, más o menos, así sacando cuentas en el aire La verdad que es mucho, es mucho y se nota eh, Blindaje del vehículo, como les decía, no se confíen 80 de blindaje frontal, 30 de blindaje lateral 20 de blindaje trasero Y en la torreta tenés 50 frontales, después tenés 30 laterales y 30 traseros ¿okay? O sea prácticamente nada Nada, nada, nada Por eso les decía el blindaje no es el fuerte de este, de este vehículo Potencia del motor 440 Entonces la potencia específica de 17.36 Se mueve relativamente De manera ágil por el campo Una velocidad máxima de 40 Hacia adelante, 18 hacia atrás Velocidad de rotación de 34.89 Es que fíjense que literalmente es 34.3, con 17, 29, o sea, es literalmente igual. Eh, camuflaje 431. Fíjense que mi tripulación no es la mejor del mundo. Y vos me puedes decir, Cherando, pero ¿por qué no le pones una tripulación de otro que, ten, que tenga 5 habilidades? Sí, tenés razón. Pero son las chicas de Gershop Panzer. O sea, eh, le puse esta y la voy a entrenar a esta. O sea, eso es lo que me gusta. Me gusta este de este vehículo. Y después tal vez puede que en algún premium esta tripula la, la entrene y la... Eh, en algún premium de nivel mayor, quiero decir... Eh, donde pueda sacar más experiencia y demás eh, La entrena un poquito más Más rapidillo eh, ¿Qué más? Bueno, como decíamos Camuflaje 430, la verdad que el camuflaje No es de los mejores del mundo Está, tal vez eh, Está en la media bien Está dentro del rango de la media Pero no es de los mejores de la media Podríamos decirlo así, la mayoría tiene 480, 500 Los mejores tienen 500 Y piquito entonces, eh, está bien, está bien, igual no está mal, no es que te van a ver de todos lados, pero tampoco te confíes. ¿bien? Como decíamos, <coughs> perdón, rango de visión, ando un poquito refriado chicos, eh, rango de visión 420 eh, con las ópticas, alcance de señal 676 y el alcance de señal está muy bien. Rango de visión, esto quiero hacer un punto aparte, fíjense que tenemos unos eh, 420 de rango de visión Esperen que quiero hacer una cosita. Lo hago acá mismo en el video en vivo. En vivo no, porque estamos grabando, pero... 420. Y... Lo que son las ópticas... Me da unos 38, ¿no? Sí. Menos. Eh, 38, si no tenemos las ópticas... Tenemos una visión de... 382. Bien. Es muy poquito, chicos. Para salir del campo de campo batalla con 382. Es que ahí sí. Al no tener el mejor de los camuflajes del mundo. Y no tener la mejor de las visiones... De última, por lo menos... Acá con eh, las ópticas de última te van a ver, pero vos también por lo menos los vas a ver, bien, bien, bueno, eh, vamos al campo de batalla a probarlo un poquito a ver qué onda, corto acá porque seguramente a ver tarde no, no los quiero hacer esperar ni, ni mucho menos. Uh, Tuvimos. ¿Escuchan las voces? Para que le voy a poner más fuerte eh, el sonido de las notificaciones de voz. El sonido en general vamos a poner un poquito más fuerte ahí para que lo, lo escuchen. Bueno, eh, tenemos Churchill uno. Hay que tomárselo con calma, tranquilos, a ver si. Igual tenemos bastantes ahí. 108 le pegó el 4HS. Tratamos de utilizar. La depresión del cañón. Menos 10, chicos, tenemos. Eso hay que sacarle el jugo. <coughs> ¿Qué ¡Ay! Esperamos ahí. La apuntamos si podemos ahí. Sabemos que sigue ahí. Sí. A tu casa, rey. <risa> Escucharon. Es muy bueno. Es que las voces son la lo más. Eh... Están todos allá, literal Ellos <coughs> Fíjense que la movilidad eh, No es la más mejor pero no es la mejor, uh, la ideal, pero está bien igual. Que el Panzer 4 ahí, queda acá qué hay, el otro Hanku. No, no capturéis, no capturéis, no capturéis. Están capturando. Ay, ay, ay, Ahí le metemos un tiro. Le agarramos. Le metemos un tirito más. Muy buenas las voces, boludo. Me encanta la verdad. Bueno, dos kills, mil de daño prácticamente. Estuvo. Es una buena partida, muy divertida. ay oh, Dios. El tanquecito es, es divertido, creo que. Es, o sea, tenés que poner las notificaciones de voz al tope y jugarlo. Y si te gusta que es un Panzer, es lo más. La verdad que está muy bueno. Pero, como te digo, nos, tuvimos la suerte que nos tocó una partida relativamente sencilla contra Tier 4 y Tier 5. Eh, así que, bueno, nada Bueno, acá tenemos los resultadetes que vimos recién 1090, bueno, al final hicimos casi 1100, ¿bien? Eh, no estuvo mal, no estuvo mal, la verdad que estuvo excelente Una buena partida eh, 911, el que, más hizo, el que más hizo de ellos Este que es el Panzer 4 Tankusera Bueno, no sé, no llega Pero, la cuestión es la siguiente eh, fíjense que mm, hicimos dos kills también No, no estuvo mal no hizo, La verdad es que no hizo falta tirar ninguna munición a PCR Tiramos todo a P O sea, todo, todo, todo absolutamente a P eh, Es una relativa buena penetración la que tiene Para tier y demás O sea, prácticamente le vas a entrar a todo, está bien Si el Churchill hubiese estado frontal Tal vez tendríamos que haber cargado una, Alguna PCR, pero tiramos 11 tiros En realidad disparamos 12 De los 11 que fueron a los tanques eh, Penetraron todos y, y bueno, por eso hay que usar las, las elevaciones de los terrenos. No les conviene ir primeros. Fíjense que yo fui recién eh, en una segunda línea. ahí por las dudas, deja que alguno vaya adelante. Porque si se te lanzan 6 o 7, eh, sos pollo. O sea, te, te matan al toque y es un garrón. Así que bueno, amiguitos, espero que les haya gustado. En, en la tienda Premium, abajo les voy a dejar el link de lo que sería... La tienda premium. Esperen que se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Esperen un segundo. Eh, aquí tienen los paquetes por los cuales pueden llegar a comprar este. Um, Gersum Panzer, Panzer 4 Hanku Medium Tank. Eh, bueno, acá están en pesos argentinos, ¿bien? Pero recuerden una cosa. Que es que me olvidé decirle, para los argentinos, no sé, en otros países realmente eh, el valor, la verdad es que no, no, no sé porque no me figura, no me aparece. Pero eh, en Argentina el paquete. Avanzado por decirlo así um, ulti, El ultimate, ¿no? Se llama el, el, el ultimate package, package um, Vale mil pesos argentinos El paquete extendido <coughs> Vale 700 Y lo que es, sería el paquete básico Vale 300, ¿bien? Recuerden lo que le quería decir Estos precios tienen que sumarle eh, Un cierto dinerito extra Que después les cobran eh, El impuesto país y eso que es Más o menos un 40% más, algo así. O sea, algo así como 1400. Después les va a venir al final. Porque sí, porque nos cobran eso. Así que lamentablemente en Argentina nos cobran ese, ese impuesto país. Bien, por comprar bienes del extranjero sería algo así. Pero bueno, es así, brother. Te gusta bien. Si no te gusta, también lo tenés que pagar. Así que... Eh, ¿Qué trae el Ultimate Package? Contenido del paquete. Te viene con el tanque, por supuesto. Eh, te viene con la tripulación entrenada con hermanos en armas eh, al 100%, un espacio de garaje. Ahora eh, ya ajustable, estilo 2D. Bueno, un cosito de estilo 2D. Eh, tres ¿Cómo se llama? Calcomanías. Eh, calcomanías, también emblemas. Bonus 6 Panzer Board. Inscripciones. Ah, lo que aparecía el costadito, el Panzer Board ese que yo tenía en el Panzer 4 de línea. Bueno, mirá, un millón de créditos. Reservas personales eh, de experiencia, 100% de experiencia de batalla por una hora. Reservas de, para la tripulación, eh, 50% de créditos, 15 reservas y 30 misiones, eh, un bono de 30 misiones por 5 de, de experiencia por victoria. Bien, con el tanque ese, por supuesto. Eh, después el otro, el intermedio. El extended sería el de 700 pesos. Repito, no sé cuánto vale en cada país. No, no quiero decir una cosa que, que no nada que ver. o sea Yo solamente hablo de lo que veo, de lo que sé. Y eh, te dan, obviamente, el tanque, te dan un bonus un de 100%... Bueno, te dan la tripulación al 100%, con hermanos de armas al 100%, eh, un espacio de garaje, te dan eh, el estilo 2D. Te dan in, in, in, calcomanías, te dan calcomanías, emblemas, 500 créditos. Antes era un millón, ahora son 500.000. mil. Cinco reservas, antes eran 15 de experiencia de combate y eh, 300% de experiencia para la tripulación. Te sacaron ahora el de 50%, las 15 reservas personales de 50% de créditos, ¿bien? O sea, no te viene acá. Y las misiones sí te vienen, ¿bien? Um, pero creo que antes eran 30 misiones, no me acuerdo, creo que eran 30, a ver, o soy, o estoy loco, uh, 30 misiones, bueno, en, en el intermedio son 15, la mitad, pero pagas un poquito menos, y en el último, en el básico podríamos decirlo, no te viene el tanque, no, mentira, mentira, te imaginas no te venga <ríe> Eh, te viene obviamente el tanque por supuesto, te viene la tripulación 100% con hermanos de armas al 100%, el espacio de garaje y 5 misiones de 5 de experiencia por victorias en el tanque. ¿no? En este mismo tanque, ¿no? no es que lo pueda hacer en otro tanque, tiene que ser en este. Eh, así que bueno amiguitos, ustedes decidirán si les conviene, si no les conviene, si les gusta, si no les gusta. Eh, a mí me parece muy divertido Y además tenés las chicas de la tripulación Que si viste, que ustedes me han obligado a que vea Girls un Panzer Y de hecho la vi y me encantó Así que voy a seguir viéndolo Lamentablemente no lo puedo traer al canal Porque eh, está vetado bien O sea, está vetado mundialmente No se puede reproducir en YouTube Sí pequeños fragmentos Pero que te van a caer con todo en algún momento Y te van a sacudir hermoso Y hasta te pueden llegar a cerrar el canal Porque Bandai Namco creo que es la empresa Está totalmente O sea, vetó el, el producto Para que no se, no se pueda mostrar Así que bueno amigos, los quiero mucho Cuídense, espero que les haya gustado el video Que les haya servido, si es así Suscríbanse al canal, si es así Dejen ese like, ese dedito arriba Si es así, compartan el video Y si es así, nos veremos en el próximo ¡Chau!